De seguro, ahorita mismo, muchos están preguntando, ¿pero qué mierda es Luan Himlich 2.0? Y es básicamente que cada mes voy a subir, por lo menos, tres videos. Ah, espérenme, me están llamando. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo dices? Ah, sí. claro, claro. Ah, bueno. Eh, me informan... Que era de por sí lo que ya hacía. Y la verdad es que... Tienen razón. ¡Hola wow, mi YouTube! Aquí Luan Himlish con un nuevo video y esta vez pues estamos aquí. De nuevo estoy probando el formato de la cámara, solo que en vez de estar muy brillante... Eh, como pueden ver, eh, mi cuarto está con la luz apagada, El, lo que me está dando luz ahorita es la luz de mi celular que es con lo que yo grabo, porque obviamente soy pobre, aún no he ganado algo de pasta con YouTube. Ahí cuando alcancemos una buena suma de suscriptores ya saben cómo es. Esta vez eh, quiero jugar unos juegos de itch.io, una página de desarrollo indie. El primer juego lo subí en Jolt que es otra página, solo que me gusta más esta página ya que tiene más customización, ¿saben? Tiene más opciones para los desarrolladores. Sin tanto parloteo y empecemos a jugar, que esto es lo que venimos. El primer juego se llama School Duty. Y bueno, vamos a jugarlo. Espero que se escuche bien el audio. Aquí, está, aquí estoy de nuevo, vamos a empezar. Eh, tuve un problema al principio, al pro probando esto, que eso sí, solo lo probé como unos dos minutos o algo. Que no sabía cómo iniciar el juego y lo que tienes que hacer es apretarle varias veces y empiezas. Estos juegos se controlan los típicos controles, ZX y con las flechas. Este es un cofre de tesoro. Ok, me puedo aumentar las skills, a ver, no, ¡Ay! ok, bueno, ok, parece que ataca algo a, eh, no al azar, sino ataca automáticamente a los enemigos, a ver, me gusta bastante sus gráficos, la verdad, no sé a qué me recuerdan sinceramente, tal vez a un juego de la Game Boy, pero el de la original, de la clásica, me recuerda un poco así los, los sprites A ver Y ya me queda solo una vida Que estos juegos, los juegos que elegí Son así arcade Se los, los vamos a jugar un tantito Ok, ahora que me aumento Creo que la vida Ahí está, ya tengo cuatro corazones en vez de tres Lo bueno es que me dio más vida O sea, me la regeneró toda Que en algunos juegos solo te aumentan el corazón Pero no te la regenero Solo que no entiendo por qué tiene estos, este, estas estrellas satánicas y todo. Creo que estos los tengo que atacar así. No. no. Bueno, me están matando solo. Creo que al que, al que tengo seleccionado para atacar es el que tiene la, la, esta, la cruz. Y la salud la tienen ahí en la pantalla. Ahí está, en la parte derecha. A ver. Perdón si no volteo tanto a la cámara, pero aún estoy algo... Acostumbrado, de por si sí no estoy tan acostumbrado A hablar cuando juego Ya morí Bueno, se sí le puede hacer eh, Sigamos con el siguiente juego, ¿no? Este video quiero que sea corto Solo para promocionar un, un poco esta página ¿Por qué dirán? O sea Es Luan Himlish El gran Luan Himlish promocionando algo Es que básicamente Itch.io, como ya saben yo Estoy empezando a crear eh, juegos eh, Pues quiero que Luego vean mi perfil en Itch Aunque ya lo tengo desde hace cuando Pero me pareció Una oportunidad perfecta ya que estoy volviendo al canal Y pues todo eso A ver, está empezando el juego Espero que se escuche bien ya que aquí tengo el micrófono A ver Ahí está Este lo acabo de, de jugar hace un minuto Sinceramente bueno antes de grabar un minuto Antes que de grabar A ver si salta los controles, eso sí, son algo confusos Se salta con X y se dispara con Z Yo preferiría que se saltara pues, con la flecha de arriba Que es lo normal, bueno, para mí Este juego me recuerda mucho a... al juego arcade este de Mario Donde están las tortugas, ya saben este de donde van a saltarle Pero en vez de, de matarla saltando y subiendo el piso de arriba eh, Lo que hago es... Envolverlas en slime en una, en una burbuja de slime Supongo que se van pasando eh, Por lo que veo Creo que son del mismo desarrollador Porque el estilo de la música y todo Es muy parecido A ver Uy Ok, tengo tanto retraso que <ríe> Puedo saltar Y tengo que ser rápido para que no me toquen Porque creo que, bueno No sé cuántas vidas tengo, si solo tengo una Lo cual es mucho más peligroso a ver, lo malo es que no puedo bajar los estos, perfecto, ah solo me restan score, ok, puntuación me restan, supongo que si la puntuación llega a cero ya pierdes, está bastante bien el sistema de vida aquí, ¿Y ya, perfecto, ahora siguiente nivel, ahora son, son como se llama, serpientes que están de hecho, sin moverse, parece que hay un tiempo limitado para exp hacer explotar a los enemigos así que me voy a tratar de apurar, ah, salté una vez más de lo que no quería Pato a este parece que no se mueven a menos que tú estés en la planta a ver oh oh se me va a escapar el otro ahí y perfecto los dos la verdad me confunde bastante Lo de saltar con X eh, Cada uno de los juegos eh, Les voy a dejar en la descripción para que lo jueguen Y si no lo dejo, por favor, recuérdenme en los comentarios Ya que normalmente se me olvida Poner las cosas en la descripción Oh, le estoy dando a los dos Ahí está, siguiente nivel Soy todo un pro Oh oh, no cubrí al otro Se va a liberar y no me estaba dando cuenta que te avientan bolas de fuego los esqueletos mueran, vamos a matar primero a estos y no no voy a lograr matar a este ah, o sea, claro se envuelven también en la burbuja si un enemigo toca la burbuja que tienes envuelto al a otro enemigo eh, también lo envuelves en la burbuja a ver ahí está y ya Perfecto. A ver, lo voy a dejar hasta aquí. Ahí ustedes miren cómo sigue el juego. Y bueno, al siguiente. Tengan en cuenta que este juego no lo he jugado, ¿vale? Es un simulador de Rock roguelike Simulator. Ok. Ok, no hace nada. Curioso esto. Lo elegí porque ya ven cómo está la onda de los Rock Like. A ver, este juego es más bien como un rito, ¿no? Es como un, como un festejo, como una celebración de los Rock Like. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí ya que es un poco aburrido para grabarlo Pero ustedes jueguenlo, eh, yo lo voy a seguir jugando para ver cómo, cómo sigue la historia y todo Bueno, vamos al siguiente eh, A ver cómo les explico el juego que en verdad quería grabar mmm, No lo tengo, no me di cuenta que no lo instalé y me di a flojera ahorita instalarlo Así que vamos a jugar a este Howard Phillips Lovecraft eh, Por si no saben hace referencia a Howard Phillips Lovecraft eh, Love los que El que hizo la llamada de Cthulhu Entre otros libros Y pues por eso tiene este estilo Y de hecho vamos a matar a, a demonios Es así de andar matando demonios Y tenemos que matarlos antes de que de, Bueno, no son demonios estos Son como Son como gente de una secta Que van a invocar a un demonio De hecho creo que ya invocaron a uno sí sí lo invocaron No, ya me mató No, ya me mató demonios, no, no, no, ya yeah. uy morí ok, en este, sinceramente soy muy malo en el juego, a ver con esto se ok, estos son, esto es la ok, tenemos la escopeta la ametralladora a ver, vamos a ir a matar estos a esta gente de la secta Antes de que invoquen a alguien Lo malo es que tengo que buscar muy bien Mira, por aquí se está juntando gente Aquí podemos ver Cómo se junta Aquí están a punto de invocar a alguien No Uy Ahí está, evité de que lo invocaran Pero creo que ya invocaron a dos Creo que las flechas son lo que Es lo que me marca Y me están siguiendo aquí desde la Vamos a matarlos A ver, ¿dónde están? Me dice que está por aquí Sí, aquí está Vamos, vamos, Ah, oh, Son dos Son tres, mejor dicho la verdad me gusta bastante el arte de este juego Está bastante bien hecho A ver Ahora como están viendo Ya, ya no me estoy tomando los gameplays así tan No sé, antes me los tomaba muy serios Bueno, algún que otra, alguna que otra situación me los tomaba bien Pero de ahí me los tomaba muy serios Y no sé qué me está pasando ahorita Ok No, ya me mataron Pero ahora pues como que me lo estoy tomando más relajado y no es imposible esto. No. Ya no puedo más. Bueno, eso es todo. Eh, no más quería subir este pequeño video. Eh, bueno, ya en el principio del video tuvieron que ver qué es esto de Luan Himley 2.0. Y bueno, sin más que decir, aquí Luan Himlisch despidiéndose. ¡Adiós! Oh, my God. Oh,